¿Quieres saber cómo es un baño público en la calle de un pueblito perdido en Irlanda? Mira este video Para poder acceder a este baño hay que pagar 25 céntimos y no, no te da vuelto Adentro puedes encontrar un gancho para colgar tu abrigo, papel tisu, el trono para que hagas lo que vas a hacer Y lo más interesante es que cuando salís del baño el piso se mueve y gira para ser limpiado automáticamente Vamos a salir a ver qué se escucha ¿Escuché? ¿Se escucha? Y si te gusta este video, puedes seguirme o darle me gusta.